La secretaria de Turismo de Jalisco, Vanessa Pérez Lamas, hizo un llamado a la Semarnat para que regule puntualmente a los comerciantes que rentan sombrillas y acaparan las playas de Puerto Vallarta, con la finalidad de cuidar estos espacios y evitar la pérdida de competitividad del destino. Yo creo que haría también la misma invitación a las emanatas, a las autoridades federales, a cuidar nuestras playas, a cuidar las zonas federales. Esa es una zona en la que eh, lamentablemente nosotros no tenemos una incidencia. Me encantaría, porque creo que en la medida en la que cuidemos los espacios públicos, en las que cuidemos el orden, pues seguimos conservando eh, nuestro destino y la competitividad de nuestro destino. ¿no? La titular de la Secturjal comentó que no ha recibido quejas formales de hoteleros, empresarios u otra persona sobre este tema, pero ha estado al tanto del problema que hay en las playas, sobre todo aquellas que tienen poco espacio y son acaparadas por los comerciantes que rentan sombrillas y que no dejan a los locales o turistas colocar las suyas o los obligan a que les contraten el servicio a ellos, por lo que esto afecta a la imagen de Puerto Vallarta. Nos bueno, Seguiremos insistiendo con que se sigan cuidando las zonas federales como debe de ser. La semana pasada, CPS Noticias y Tribuna de la Bahía entrevistaron al director de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, Alejandro Torres Magaña, quien comentó que el aumento de los comerciantes que rentan sombrillas y mesas en playas de esta ciudad es un tema serio que debe de ser regulado por las autoridades, ya que esto obstruye muchas veces las vistas al mar a los turistas y reportan su incomodidad en su estancia en este destino. Por su parte, el director general de Turismo de Playa, Arturo Dávalos Peña, señaló que decenas de personas de otras ciudades del país aprovechan los periodistas Vacacionales para hacer su agosto, con el tema de la renta de sombrillas y sin tener permiso, por lo que abusan de los turistas y dan mala imagen al destino. Por último, Luis Eduardo Ferrer, administrador de un edificio de condominios ubicado cerca de Mismaloya, comentó que el aumento de comerciantes de renta de sombrillas ya se convirtió en una invasión y una falta de respeto para los turistas y los mismos vallartenses que quieren disfrutar del mar y no pueden hacerlo. En tanto que, el delegado de la Semarnat en Jalisco, Raúl Rodríguez Rosales, declaró que en 11 meses de de su administración, no se han actualizado permisos de renta de sombrillas en las playas de Puerto Vallarta, cuyos espacios han sido acaparados por los comerciantes. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Brenda Beltrán.